Muy buenos días amables televidentes, adiós, las gracias por la luz de este nuevo día Que nos ayude a desenvolvernos en él y nos dé inteligencia Constantemente le pedimos que nos dé inteligencia emocional Para afrontar con, con actitud positiva todo lo que se nos presenta Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos a ustedes a, que cada mañana nos brindan su atención en este es su programa de mañana por el canal 10 de Telenor, una televisión regional y mundial. Ya que estamos a través de las redes sociales, a telenor.com.do. Allí usted puede encontrar todo lo que aquí sucede durante dos horas de 7 a 9 de la mañana. Saludamos a nuestro compañero Fulvio Ureña. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. Muchísimas gracias. Buenos días a todos ustedes. Gracias a Dios por estas primeras horas de este día, jueves 24 de mayo del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana, muchísimas gracias por compartir con nosotros este contenido de análisis local, nacional e internacional en este mundo globalizado. Gracias a Telenor. Canal 10 que nos empalma con todas las provincias del nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas también en la provincia de Puerto Plata, la novia del Atlántico a través del canal 14 al 41 para la olímpica ciudad de la Vega al 42 para la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos también gracias a Televiaducto, el Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Payat, Moca, y para todo Estados Unidos, el 1014. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, que nos dice que las condiciones de hoy van a seguir muy similares a lo que estaba pasando ayer. Condiciones de arrastre de humedad por los vientos del este, sureste y van a estar provocando también que tengamos una temperatura calurosa durante el día. Hay una vaguada en la troposfera media en la parte occidental de Puerto Rico que también está arrastrando campos nubosos. Esto va a provocar que continuamente estemos... Eh, presentando episodios, especialmente en la hora de la tarde y la noche, de nubes con aguaceros dispersos. La Oficina Nacional de Meteorología, por consiguiente a esta continuidad de estos aguaceros, mantiene la alerta meteorológica ante posibles inundaciones, desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, en la provincia eh, Santiago Rodríguez, La Vega, Monseñor Noel, y Monteplata para estas provincias se mantienen esta alerta y también eh, toda la zona de la geografía nacional del Mar caribe donde ya está eh, un frente provocando la formación de un sistema con baja presión que puede producirse en un 10% y convertirse en ciclón que está cerca de lo que es Florida y esa zona y esa área por ahí eh, no ofrece peligro por su ubicación a nuestra parte geográfica. No obstante, todo esto va a estar ocasionando tronadas en la tarde, algunas ráfagas de viento y también aguaceros aislados en las zonas, en las regiones noreste, sureste, zona fronteriza y la cordillera central. La UNAMED, por lo tanto llama a ingerir suficientes líquidos en el día de hoy por las temperaturas calurosas. En resumen, aguaceros locales y aisladas tronadas en varias provincias por efecto de vaguadas alertas y también temperaturas calurosas. Estas son las condiciones que nos van a regir en el día de hoy. Estén preparados por posibles lluvia en la hora de la tarde. Gracias, Fulvio, por tu informe y bueno... La Voz de la Mañana, eh, en este día 24 de mayo, ha cedido el espacio para hacer un recuento en, en este momento de lo que fue el desenlace o lo, el desenvolvimiento de la sesión ordinaria de la, del Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís en Razón, de todo el revuelo que ha tomado la grabación de velada de extorsión a ingenieros por para lograr una obra. Eh, en esta mañana no, tenemos, no va, la voz de la mañana ha cedido el espacio, repito, para hacer ese recuento de lo que fue en el día de ayer, 23 de mayo, la sesión ordinaria del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. ¿Estamos listos? Veamos. El tema que voy a tocar ahora, en términos particular, a mí no me preocupa, pero sí me preocupa en el sentido de que yo soy el representante y el vocero de este órgano colegiado que se llama Consejo de Regidores. Y que a partir de esta semana, se manejó en los medios de comunicación local y luego de ese medio de comunicación local se ha multiplicado en los medios de comunicación internacionales un supuesto audio donde se escucha a un regidor en una supuesta de conversación y negociación con un promotor urbanístico de San Francisco de Macorís. Y yo quiero hacer algunas precisiones institucionales que hemos discutido en una convocatoria que le hicimos a los voceros de los partidos que hacen vida acá en el Consejo de Regidores y que quiero compartir con la opinión pública a través de los medios que están aquí en este momento. Nosotros no vamos ni a dudar ni a confirmar la veracidad o no de ese audio. Sí voy a puntualizar que al proyecto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 los proyectos que tienen que ver con proyectos urbanísticos de construcción se envían a la Comisión de Obras Públicas de este Consejo, que tiene que evaluarlo de acuerdo al procedimiento de planeamiento urbano y a los informes técnicos que da ese departamento de la institución. Ese proyecto entró al ayuntamiento. Le voy a leer textualmente para no equivocarme, porque tengo a mi mano. El informe de la Comisión de Obras Públicas, que está rubricado por el ingeniero Heriberto Antonio Miranda Ten, por el señor Pedro José Peña Tejada, que hoy no está aquí porque está fuera del país en un entrenamiento acorde con sus funciones, y por Miguel Ángel Díaz Alejo. No voy a leer el informe completo, me voy a referir al proyecto para que seamos más precisos y más. corto en el tiempo. Dice aquí, con relación al oficio número 236, de fecha 15 de marzo del año 2017, de Antonio Díaz Paulino, alcalde municipal, remitiendo al oficio número 700, de fecha 14.2. Oiganme bien, eh. estoy hablando que el alcalde lo envía el día 15 de marzo ...al consejo, pero lo había recibido... ...el 14 de febrero... ...de parte del director de planeamiento urbano... ...según el oficio... ...que está aquí, que hizo el director de planeamiento urbano... ...o sea, el director de planeamiento urbano... ...lo envía a la alcaldía... ...el 14 de febrero... ...y el 15 de marzo... ...prácticamente... ...un mes después, el alcalde lo remite... ...al consejo de regidores... ...y dice... ...remitiendo el oficio de de fecha 14-2-2017 del arquitecto José Elías la Antigua, director del departamento de planeamiento urbano enviando planos, documentos e informes técnicos del proyecto de edificio de apartamento residencial de Jesús C7 el cual consta según dice esta comunicación de un edificio de cuatro niveles con un total de nueve apartamentos, tres penthouse con 27 parqueos propiedad de los señores Aneudi de Jesús Gómez y Ana Lourdes Rodríguez Mendoza ubicado en la calle segunda, esquina calle 6 de la urbanización de Talí 3 de esta ciudad estoy hablando, cuando hablo de los propietarios esa es una de las voces que sale en el audio que se está circulando en los medios de comunicación ¿qué decidió la comisión en base al informe técnico que envió el departamento de planeamiento urbano a través del alcalde al consejo esta comisión recomienda a este honorable consejo municipal porque también hay que explicar que las comisiones, cualquiera que sea la de obra pública, finanza o cualquiera de este consejo, no tiene poder decisorio las comisiones rinden informe al consejo y el consejo decide si aprueba o no aprueba entonces la comisión está recomendando al consejo de regidores que ese proyecto sea rechazado de acuerdo al informe técnico y el manual de procedimiento de planeamiento urbano que dice que ese proyecto no cumplía con las normas de parqueo establecidas en el manual de procedimiento de planeamiento urbano a partir de ahí ese expediente sale del escenario del consejo de regidores retorna al Consejo de Regidores en el mes de julio sale de aquí en el mes de marzo retorna en el mes de julio con un informe diciendo ahora que sí cumplía con el manual de procedimiento y con las normativas de planeamiento urbano lo, trae el lo envía el ingeniero Elías La Antigua lo envía a través del alcalde y lo trae aquí. Pero vean lo bueno de esto, que aquí, y lo digo público, este consejo, sus documentos, sus sesiones, sus actas, sus informes, son públicos. Y cualquier ciudadano que quiera una información de una decisión de este consejo, Puede venir sin preguntarle a un regidor, sin preguntarle al presidente, simplemente donde el secretario. Y pedir, yo quiero una copia de la resolución tal, yo quiero una copia del acta de la sesión tal. Y eso yo he hecho, simplemente para edificar la ciudadanía. Regresa aquí el proyecto. Y el alcalde lo deposita. Ese día de la sesión del 5 de julio. Una sesión ordinaria. Y el alcalde solicita en esa sesión... ...que se libere ese expediente de ir a comisión... ...y que sea conocido en el turno libre. La honorable presidenta, que desde ese entonces... ...porque no éramos nosotros el presidente del ayuntamiento. En julio del 2017... Era la honorable regidora, doctora Evelyn de la Cruz, la presidenta de este ayuntamiento. Y quiero decir que no estoy, simplemente estoy diciendo que yo no era el presidente, que la presidenta era ella, como puede haber sido cualquier otro regidor. Y de manera correcta, la honorable presidenta de ese entonces envió al turno libre ese expediente. Aquí hay un comentario que yo hago. Porque en ese momento yo era el presidente de la Comisión de Obras Públicas. Yo no era el presidente del Consejo. Y como, ese, como el rechazo de ese proyecto tenía un informe de la Comisión de Obras Públicas y una decisión del Consejo, rechazándolo por no cumplir con los requisitos de planeamiento urbano, hice una intervención porque vi que estaban como el proyecto no le daban salida en un turno libre que se supone que de manera abierta democrática y si no tiene ningún problema hay que discutirlo y tomar decisiones y yo digo textualmente Leo el agrónomo Miguel Ángel Díaz Alejo colega, no sé por qué a nosotros nos cuesta trabajo manejar las cosas con la objetividad que debemos manejarlas muy aceptadamente la Presidenta ha asumido una petición que le hizo el Honorable Señor Alcalde de que le llevara ese expediente al turno libre. Resulta que la Presidenta ha dicho que ese expediente ya fue conocido, ciertamente. Ese expediente ya había venido aquí a la sala. Resulta que las comisiones no están para decidir a quién se favorece y a quién no, sino que deben haber parámetros de evaluación. Los proyectos urbanísticos se evalúan con el informe técnico de planeamiento urbano y con el manual de procedimiento de ese departamento. En aquel momento resultó que en el informe de planeamiento urbano y el manual de procedimiento decía que ese proyecto no cumplía con el manual de procedimiento y el informe técnico de planeamiento urbano. Y por eso, en ese momento, el Consejo de Regidores rechazó ese expediente. Ahora... Lo que lo están reintroduciendo, si Planeamiento Urbano entiende y ha dicho en el informe que está sometiendo a este consejo de que ese proyecto cumple con las normativas y con el manual de procedimiento, ¿qué tenemos que hacer los regidores? La constitución no dice que los regidores tienen que ser ingenieros, ni que tienen que ser contadores, ni que tienen que ser médicos, ni que tienen que ser ninguna profesión. La Constitución de la República dice que usted tiene que gozar de sus derechos plenos como ciudadano para usted optar por un cargo de elección popular. ¿Por qué los regidores tienen que hacer su trabajo en términos de decisión en base a los informes técnicos que dan los departamentos de la administración? Porque para eso están esos departamentos. Para decirle al Consejo el insumo técnico para tomar decisiones que van a redundar o en beneficio de la ciudadanía o en servicios que los ciudadanos están reclamando a la municipalidad. De manera que aquí está el oficio firmado por la doctora Evelyn de la Cruz, quien era la presidencia de ese entonces, donde le está diciendo al arquitecto José Lía la Antigua que ese proyecto fue aprobado por este Consejo de Regidores el día 5 de julio, en sección ordinaria, ahí especifica el número del título de la parcela la designación catastral de ese terreno donde se pensaba construir esa, ese inmueble a nosotros nos resulta extraño y lo voy a decir con toda la responsabilidad que siempre me ha caracterizado porque nosotros no conocíamos de que había un audio y una grabación pero sí conocíamos que se habían producido, perdón, se habían producido encuentros para tratar de que ese proyecto se aprobara. Y tengo que admitir públicamente aquí que el ingeniero promotor de ese proyecto me visitó y me dijo de ese proyecto y mi respuesta fue eso, tiene un informe del Departamento de Planeamiento Urbano que dice que no cumple. Y recordarán los honorables regidores que cuando ese proyecto entró aquí, el día que entró, el alcalde leyó, como es de costumbre, su comunicación de ese proyecto. Y en la lectura, el mismo alcalde leyó el informe técnico que decía que no cumplía con el manual de procedimiento de planeamiento urbano. Y eso está por ahí en los audios. Yo tengo un audio aquí con mi intervención y con las otras. Que nosotros dijimos alcalde y si no cumple ¿para qué usted lo trae? ¿le quieren echar la canana a los regidores? porque si el proyecto no cumple el deber del departamento técnico es inmediatamente devolvérselo a la persona y decirle eso no cumple con el procedimiento no enviárselo a los regidores para que los regidores decidan aprobar o no algo que no cumple con el procedimiento ¿y qué hicimos nosotros? que lo rechazamos en el momento ahora el informe que se devuelve para acá diciendo que cumple ...no lo hicieron los regidores... ...no lo reintrodujeron los regidores... expediente en la sala capitular. ...en ese sentido... ...nosotros como órgano... ...estamos solicitando... ...el audio... ...para que nuestro cuerpo técnico jurídico... ...lo evalúe... ...determine... ...si ahí hay algún ilícito penal... ...que está tipificado en el Código Penal de la República Dominicana... Y pueden tener la seguridad que este Consejo tomará decisiones en el sentido que establezca la ley. El soborno, el chantaje, son ilícitos penales. Y tienen sanciones en el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Pero no solo hay que recibe, sino también el que lo da. De manera que nosotros vamos a proceder a solicitar por la vía correspondiente a los medios que han difundido o el primero, al primer medio que lo difundió porque nosotros se han alimentado de la publicación que se hizo en un medio local y tomaremos también la investigación de lugar a lo interno del consejo para recabar las informaciones y si hay algún tipo de ilícito o cualquier ciudadano que se sienta lesionado o que entienda que el municipio ha sido lesionado con lo que se dice en ese audio, puede tener la libertad de venir aquí de denunciarlo, y si no quiere venir aquí porque no se siente seguro el Ministerio Público está allí y depositar la querella o la demanda, o lo que entienda del lugar, que nosotros vamos a aportar de manera transparente de manera objetiva toda la información que quieran sobre ese caso, y están a disposición de los ciudadanos de los medios de comunicación, del sistema judicial que quiera venir a hurgar en los archivos de este ayuntamiento, los informes. Bueno, bueno ahí tenemos un recuento completo sí. del presidente de la sala capitular del ayuntamiento de San Francisco de Macorís que, en sesión celebrada ayer. Sí, ciertamente hace una explicación del procedimiento y a la vez deja entrever la insistencia desde la alcaldía y el departamento de planeamiento urbano a la aprobación definitiva del proyecto pero oye mi Francis, ahí yo no le veo tal cosa por el sentido si fue rechazado por falta de parqueo suficiente y luego corrigen eso uh -huh. y vuelven y lo introducen, si ese fue el rechazo y fue corregido bueno. ya puede ser nuevamente conocido no dio esos detalles, puesto que lo que yo supongo que se estableció tal cual era el primer proyecto, porque la intención era que se le aprobara sin la debida cantidad de parqueo. No, entonces así no. Entonces. Ahí hay un problema. Eh, obviamente que cada quien que coja, cada quien que coja sus motetes y bultos, tú puedes. Preguntar en la, en la en el ayuntamiento cuál eran mis expresiones cuando yo asumí. Cada quien que cargue con la carga que trae el cargo, porque es muy bueno traer eh, ser regidor o ser presidente o ser diputado, pero la carga que trae el cargo, vamos a continuar y vamos a darle el análisis de lo que ha dicho el presidente y vamos a comparar con las declaraciones ayer, posterior a esta Intervención que era el turno del presidente, al ingeniero Eric Stein, que es el implicado. Y presidente de la Comisión. Y presidente de la Comisión de Obras Públicas. Veamos entonces. Y a las demás visitas que están por aquí, presentes Ahorita, el presidente de una manera sublime tocó parte de los intereses en la cual nosotros consideramos que ha venido a producirse este tema. Porque esto fue hace un año y algo, y ayer leyó yo, que te ocurrió. Y me acuerdo que aquí en la sala, nosotros como el establecer y te leyó, tuvimos nuestra posición con relación a eso y no pusimos como miembro de la comisión a que ese proyecto se realizara y se aprobara. Y ahí está la propuesta de nosotros. Pero lo que pasa es que aquí hay intereses que cuando uno como regidor y como defensor, como nos dice la ley, de los intereses y del bien común de este municipio de San Francisco de Macorís, ellos consideran que lo afectan, entonces quieren venir a chantajear para que uno se calle. Y yo he dicho en muchísimas ocasiones que yo nunca quise ser regidor, nunca quise ser regidor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 que interviniera su oficina fue, y de una manera descarada me dijo una cosa y después saltó con otro, después salta con otra en los medios de comunicación. Porque sabía de dónde se viene eso, ese daño que me quieren hacer a mí y a mi familia. Entonces yo lo que le pido a ustedes, y lo quería decir públicamente, es que después vendrán otras irregularidades como las que explicó el, el señor presidente, que se están dando aquí que se violan las resoluciones de este consejo, que aquí un regidor no es nada. Y es la primera vez que sucede eso, porque es por primera vez que yo soy regidor. Pero bien, vendrán otros mecanismos judiciales, legales, donde nosotros estamos trabajando en eso. Y les puedo asegurar que no es verdad que yo voy a bajar la cabeza, que vamos a ir hasta la última consecuencia, porque no necesito 10 ni 20 mil pesos, ni cinco ni 5 no lo necesito y que con altura llevo la presidencia del partido revolucionario dominicano y que con altura siempre he venido y he tratado a mis compañeros y que sería incapaz de perjudicar a nadie ni a esta sociedad aquí hay intereses comunes que se quieren adueñar del patrimonio del municipio de San Francisco de Macorís en muchas, no, no solamente en lo que estableció ahorita el señor presidente en muchas otras cosas que se quieren hacer aquí y nosotros nos vamos a poner y seguiremos oponiéndonos a eso Muchísimas gracias. Yo lamento que Eric esté pasando por esta situación, pero como decía, cada quien que cargue con el faldo que le corresponda y lamentamos que se vea en esa situación que él dice que se le quiere hacer daño y que evidentemente es su voz y es un, un trato que se está buscando en esa grabación. Y ciertamente que él tiene todo lo que la ley dispone para aquellas personas que están bajo esa cuestión jurídica. Claro, claro. Que lo El Consejo y la fisonomía del Consejo, y la ley lo establece, están las dadas constantemente al asedio de la necesidad de oportunidades. No sé si tenemos... Hay, hay dos cosas, Francis, sí. que el presidente de la sala capitular, Correcto. Miguel Díaz Alejo, eh, supuestamente va a actuar judicialmente en contra del medio que difundió el audio. Esa es una parte. La otra parte es que el presidente de la Comisión de Obras Públicas, el ingeniero Eritén, también tiene previsto con sus abogados ya. actuar en base bueno, pues entonces, a eso. Entonces Nosotros hay, estamos hay, preparados. Hay, hay dos casos. Porque si es para uno, el medio, uno, nosotros fuimos que lo hicimos. Uno hacia el medio. Correcto. Y el otro hacia los que lo difundieron. Hacia los que lo difundieron. Ahora hay que escuchar la voz del alcalde. Está que por... también eh, ambos... Uh -huh. Eh, lúcidamente, traslúcidamente, tratan de decir que el alcalde fue el, el, el, el, el, que, lo, el que lo sometió. Tenemos las imágenes ocasiones. del alcalde ya disponibles para hacerlo completo. Exactamente. Perfecto. Veamos entonces, en la sesión de ayer, posterior al turno del presidente, posterior al turno del regidor, presidente de la Comisión de Obras Públicas, tengo entendido que no lo dejaron hablar, que fue una, una declaración a la prensa que él dio. Bueno. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar al alcalde. Que planeamiento urbano no yo, pues yo no soy técnico. Yo tengo un departamento técnico, que lo dirige el arquitecto y profesor de la Universidad Nordestana. El profesor de todos los, profes, de todos los ingenieros, de todos los arquitectos e ingenieros. Donde él mandó un informe. Y lo rechaza. El procedimiento es que cuando él manda un informe, cuando él aprueba un proyecto o lo desaprueba, nosotros somos los que sometemos acá todo a través del de despacho y lo traemos. Pero nosotros no nos metemos en nada técnico. Y él lo rechazó. Ahora, luego luego hubo una aprobación que se hizo porque se acostumbra, no sé si le explicó el ingeniero, ¿verdad? En que usted tiene como constructor y como ingeniero, ...un procedimiento para usted arreglar la, la, la, la situación que le pudo técnicamente haber afectado. En ese sentido, pues mandaron acá la aprobación. Eso es lo que yo sé hasta ese momento. Ahora, yo de lo otro no sé. Lo que nosotros sí entendemos es que aquí se trabaja con transparencia... ...y que respetamos mucho a ese encargado de planeamiento urbano... que es un hombre muy serio y que es del Partido de la Liberación Dominicana... Y nosotros somos el PRM por el hecho de que debemos nosotros detener, no, no temer, sino tener gente gerente. Y él es un gerente respetado en esta comunidad, respetado. Si él hizo el cambio, si arreglaron los constructores y él mandó y dijo que técnicamente ya había sido bien valorado por ellos, nosotros no nos metemos en eso. Ahora, lo que hay que hablar es de otras situaciones que se estuvieron presentando. Eso, de, de eso que es cuando bueno, bueno, bueno, bueno, ustedes han escuchado lo que está saliendo. Entonces es de eso que hay que hablar. Porque el técnico de aquí ha estado cumpliendo. Pero es el nombre de todos que pedían el dinero. Bueno, es que yo no sé. Yo eso, recuerde que yo no soy regidor. Y ya el presidente ha hecho ahí unas aclaraciones. Pero ustedes dice que hay que hablar de eso, que hay que hablar sobre ¿cómo sobre eso. ¿Cómo vuelve ese proyecto al Consejo de Regidores? Mire, se ha si rechazado bueno, mire, se acostumbra a que cuando a usted le rechazan un proyecto, lo hace el técnico departamental. Lo está haciendo el técnico nuestro que nosotros nombramos. Lo está haciendo el que nosotros nombramos. Y luego, usted como constructor, si le dicen que usted tiene 10 parqueos y son 15, y usted viene y coteja el mapa, el plano, y, y, y trae los 15 parqueos, por supuesto... Por supuesto que a usted no se le puede poner traba. Alcalde, Ahora bien, el ejecutivo a... ha llegado atrás de a, a ustedes, los regidores, con respecto a esta. Bueno, aquí, aquí la, a la sesión anterior, claro, mandó una comunicación que tenía un año, que, no, eh, que había hecho o depositado un proyecto y tenía un año, y entonces. Entonces el señor Gibran también trajo una denuncia que luego se le aprobó de inmediato y también otros. ¿Por qué sube nuevamente al Consejo de Regidores manejado por usted y diciendo que no pasara por comisión, sino que fuera un gobierno ya preaprobado Mire, hágame el favor, mira, aquí, aquí tenemos el ingeniero, el ingeniero. Nosotros, nosotros los rumores, nosotros recibimos muchas personas. ¿Usted, usted, usted, usted, usted, usted, usted, usted, nosotros recibimos muchas personas y aquí tenemos al ingeniero cuando el ingeniero nos da un, un informe que es un hombre un hombre que esta sociedad respeta como académico cuando él nos manda a nosotros un informe, es lo que nosotros presentamos acá nosotros no hemos venido aquí a decir diga, que lo saquen de de, de, de, de, de, de de turno libre, lo lleven a turno libre porque nosotros nos respetamos aquí lo que hay que ser serio Aquí es lo que hay que ser responsable. Eh, aquí hablamos de una licitación que, que nosotros tenemos, la, la, el drenaje pluvial de la UAS y el de Campo Fernández, que en tiempo de emergencia, en lo... Pero sobre el tema, sobre el tema, se le atribuye cercanía con el dueño del proyecto este en cuestión. ¿A quién? Usted, bueno acá? pero mira aquí el técnico a nosotros no, no, no, no. nadie política, supuestamente. De... bueno de, eso? ¿sablas de ¿sablas? ninguna manera de ningun... además hermano no soy yo que estoy en el audio supuestamente. o sea vamos vamos vamos a coger el rábano por lo por la raíz no vamos a especular porque eso eso eso llena de, de, de, de, de, de, de, de cosas que, que, que no entran en lo... vamos a entrar en lo que está ocurriendo y vamos a ser sinceros y nosotros estamos dispuestos dispuestos Llegar a las últimas consecuencias en tal caso Quieran poner nuestra persona Porque que no, no, no, no, no vamos a buscar otras cosas que no sea lo que está ocurriendo ahí Señor alcalde, lo que la población no tiene claro y quiere saber en el día de hoy Es cómo una obra que pasa por el consejo de regidores Que no es aprobada y es rechazada Por no contar con los requisitos Luego en julio es aceptada y aprobada Eso es lo que la población quiere entender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 y usted tiene un proyecto donde hay 20 apartamentos, y esos apartamentos llevan dos parqueos, cada apartamento, y no están los parqueos, entonces él lo manda a que lo arregle. Si lo traen arreglado, entonces viene, y lo, eso, eso, eso es normal para los constructores. Ahora bien, que a partir de ahí haya un audio que se esté extorsionando, yo ahí, entonces me deligo, y quien estuvo siendo sometido a esa extorsión, entonces que haga lo que le compete. Pero vamos vamos a poner las cosas en claro Ahí mismo el vicepresidente Eritén Manifestó que se reunió con usted Para que eso no saliera al aire ¿En realidad qué fue lo que Eritén le planteó a usted? Bueno, lo que pasa es que para mí Yo no tengo que llamar a nadie Para que nada deje de salir Porque yo no tengo audio Yo no tenía audio Yo no tenía eh, la, la fuerza para yo hacer eso Porque yo desconocí el tema yo desconocía en ese momento que estaba un audio. Él me dijo que iba a salir al otro día y que tenía informaciones. Pero yo no podía... Él me dijo que le ayudara en eso. Pero, ¿cómo voy yo a ayudar cuando nosotros estamos eh, en una situación que tenemos que esperar cuál es la realidad? Ahora, la realidad es esta. Bueno, yo pienso que entonces lo que se debe de investigar... Dice que quieren denigrarlo, ya que había un supuesto acuerdo para que no estaba con la presidencia del Consejo. Yo nunca he tenido acuerdo con nadie. Además... Para yo llegar a un acuerdo, tengo que hablar con el presidente del partido, del partido a que pertenezca, y eso está muy distante. O sea, yo no sé por qué se mezcla eso ahí. La verdad que nosotros no queremos aquí realmente tener discusiones con los regidores. Ahora bien, los regidores deben de buscar la manera y ya ellos formaron sus comisiones para, para buscar y darle salida a esto. ¿Me entiende? Ahora, ¿Quién le da salida a esto? Yo creo que esto debe ser amplio, que debe ser amplio. Y nosotros estamos dispuestos en tal caso que nos requieran, con el encargado, de demostrar lo que él hizo técnicamente, que lo respetamos mucho y lo apoyamos mucho. Aquí lo que hay que hablar de lo que, de lo que está actualmente ocurriendo, más nada. Bueno, ahí, ahí vimos las todas partes, las banderas. Las tres partes, y empezó un proceso de, de desprendimiento de responsabilidad y de lanzamiento de responsabilidad. Lo que yo debo decirles es que la validez de los actos administrativos por consejos, no de regidores solamente, la ley 107 establece claramente cuál es el comportamiento y el mecanismo. Y eso lo tenemos bien claro. Obviamente que hay una, una, un contenido que sobresalta claro, claro. al escenario Está en la voz. posterior a esa decisión de aprobación que a la fecha, para mí, que no conozco en principio, ese, esa decisión final, si fue porque cumplió posteriormente los requisitos y ya no había obstáculos, ya no había que objetar y en eso el alcalde lo establece, se defiende claramente y que le pregunten a los regidores cuando damos la vuelta vimos que fue una sesión rápida obviamente que la que, la, que el protocolo o lo que llamamos el orden parlamentario y lo que es la agenda fue llevada exclusivamente, exclusivamente a, ese a bajar a, y con una comisión como estamos acostumbrados le debo decir a mi querido amigo, colega presidente que el ámbito municipal no reproduce a menos que sea el órgano que determine accionar exactamente y a los mecanismos que tiene la misma institucionalidad y el mismo procedimiento interno se sale del ámbito la grabación sí. del cabildo sale totalmente del ámbito y ya, la... Y ya, y ya en, lo, en la etapa moderna que estamos viviendo eso es eh, prácticamente imposible de tener. Entonces, la amenaza de, de los medios, ciertamente que no es agradable, producto de una situación como esa de negociación y de conversación, que hurguen bien en la relevancia que tiene para una comunidad que ha tenido tropiezos de gestión municipal, y vale decir algo, lamentamos que en esta administración sea constante, ahora fue en la sala, capitular y con razón decía el propio alcalde, no, no, lo que tenemos que estar hablando es del audio, porque ya de las cuestiones que se produjeron en la sala, en mi particular parecer, es nulo de pleno derecho ese proyecto. Porque si ha tenido que pasar eso que pasó, más el audio lo demuestra. Hoy debiera de estar paralizado por la misma comisión jurídica que estará investigando esa realidad que vuelvo y repito, lamento, y obviamente hay un grado de deslealtad dentro de lo Pero malo. Pero observate que el ingeniero Eriten eh, hace señalamiento preciso donde él explica que hay un grupito del ayuntamiento que quiere hacerse dueño, no solamente de casos así, sino de otros casos. Entonces él tendrá que decir cuáles también son esos casos y qué grupito es. En específico, en específico, el audio, el audio lo incrimina. Totalmente. Y es lo que lamentamos y es lo que él debe de defenderse y explicar. Porque vuelvo y repito, a hoy, dándose el audio y transitando el camino que transitó el proyecto, por encima de un legajo de proyectos que sé, que se manejan en el ayuntamiento, a este se le da la prioridad, ¿verdad? Y eso trasciende y ha trascendido esta actuación, que es lo que hay que buscar la vía de que esta sociedad tenga una respuesta clara y definitiva respecto a las actuaciones, vuelvo y repito, ya la cuestión es jurídica, la podríamos discutir en cualquier escenario. Pero así se desenvolvió en el día de ayer la sala capitular y sé que en el fondo hubo un manejo táctico para bajar las tensiones, pero lo que ha hecho es que se va a reproducir la necesidad de tra trabajar en describir qué fue lo que se quiso establecer Claro, allá. claro, bueno, Porque hay Parte de que los medios de comunicación En el cual nosotros somos Parte de este medio Y responsable De los comentarios que aquí se hacen Y de los proyectos O de la entrega de noticias Y eso lo vamos a tratar bueno, Más adelante Esto es de mañana Manténgase ahí que hay más contenido En breve volvemos mayo mes de las madres y aquí en la óptica máxima visión estamos regalando 85 monturas Sí, 85 monturas gratis para ti mamá venga que aquí está la suya porque mamá se lo merece 85 monturas gratis todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde y algo muy importante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 Y Lleva toda la calidad y variedad de productos nacionales e importados exclusivos de Palmares al precio más bajo. Supermercado Palmares, el verdadero ahorro. Después de 20 años, Discoteca Yudul de San Francisco presenta viernes 25 de mayo en exclusiva. El reencuentro de José Esteban, Ringo Martínez, La Patrulla 15. Y junto a la patrulla 15, el chaval de la mañana. Viernes 25 de mayo en Yubú, el mejor fiesta para celebrar el día de la madres. Reserva ya al 809-258-1000 y al 809-763-5021.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 I Las madres son el soporte de la sociedad y la garantía de la sobriedad. Por eso y mucho más, Supermercado Almanzar la premia con grandes especiales y precios incomparables. Ven y comprueba que mamá y Supermercado Almanzar están aliados en el amor y los precios bajos. Regalos, regalos y precios bajos para mamá y toda la familia. Supermercado Almanzar, calle principal número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y antes de darle las noticias picaditas que ya están preparadas por ahí, vamos a darle... La bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Te quiero esperar un saludo para mami mamá. Porque sí. siempre no, lo no. manda. Es que Leonora y doña Modelo. Buenos días, chicos. Ya sabemos. La ¿no? quiero mucho. Ya sabemos por qué. Sí, ya lo sabemos. Sí. <risa> <risa> buenos días, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Buenos días allá. Vladimir Paola que está listo con las noticias. Hola, Brady ¿cómo estás? Ahí están, señores. Hola qué tal mis hermanos del alma. Hola Fulvio. Desesperado por escuchar tus noticias. No Vlad. te desesperes Fulvio. Hola Francis. Presente. Hola Raquel. Hola hola hermano qué tal. ¿Cómo Bendiciones estás? para todos ustedes. Bien. Bendiciones Bien. para todo el nordeste que Igual se mantiene para... activo con el número uno de mañana. Miren señores continuamos. Vamos al ámbito internacional. Estados Unidos exige a dos diplomáticos de Venezuela abandonar el país. Estados Unidos ordenó a dos diplomáticos venezolanos que abandonen su territorio en 48 horas. Anunció ayer el Departamento de Estado en respuesta a la orden de expulsión de Caracas contra los dos principales diplomáticos acreditados en ese país. Tienen 48 horas para irse del territorio estadounidense esos diplomáticos venezolanos, bueno señores, comienza la tensión ¿eh? entre esos dos países, suspenden diálogo por la falta de consenso en Nicaragua, la conferencia episcopal de Nicaragua suspendió el diálogo nacional entre el gobierno y los opositores para poner fin a la crisis política debido a que no se lograron acuerdos para avanzar en la discusión de una agenda para democratizar el país. Escuchemos. Lamentamos vernos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender por ahora esta mesa plenaria del diálogo nacional. No obstante, sugerimos la conformación de una comisión mixta de seis personas, tres por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este impasse. Nosotros condenamos el doble discurso del gobierno de Daniel Ortega. Estamos conscientes que ellos predican paz, pero en la calle están practicando otra cosa, llaman a la violencia. Bueno, señores, ahí está. Vamos al ámbito nacional rápidamente. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, desconoce la inversión del teleférico de Santo Domingo. Vamos a ver lo que contesta el presidente tras cuestionarlo sobre el costo de esta obra. Adelante. Y al mismo tiempo le va a permitir hacer una gran economía. Cerca del 30% de los ingresos de las familias más pobres se, se gastan en el transporte. Y esto va a facilitar mucho porque con, el mismo, con la misma tarjeta que usted se pondrá en el teleférico va a poder ingresar aquí al metro de Y habrá más. En los próximos meses anunciaremos más cosas. La inversión, ¿Sí? presidente, en esta obra. Bueno, este está José Miguel. Sí. Quieren saber la, José Miguel? La okay. ¿Sí? la saber la inversión, La inversión. Patricio, ¿Patricio? ¿qué es la inversión? Está la inversión? La inversión. ¿Ellos quieren saber la inversión, Patricio? Gracias. gracias. 8.4 millones de dólares. El más barato sistema de transporte por kilómetro que se podía tener aquí. Así que, muy bien. Bye bye. ¿Cuánto dólares por, sí. por, por kilómetro? ¿A ti ya me por kilómetro? 8 millones de dólares por kilómetros. Kilómetro? Sí, 84. Kilómetro? No, ¿no? ¿Sí? Hay que decirlo 8 presidente verdad, le cuestionó a la encargada ella le decía 8 millones y otro le decía, no 8, José Ramón Peralta todo confundido. y se ve luego cómo el presidente la llama verdad y un poquito ya prácticamente reclamándole cuántos fueron y le dice pues oh, comunícaselo a José Ramón Peralta o sea el presidente desconocía cuánto se invirtió en el teleférico de Santo Domingo miren señores tres muertos y un herido en discusión por un parqueo el hecho ocurrió en el sector de Las Toronjas, en Santo Domingo. Las víctimas son Miguel Luis Sosa Santana, Miguel Ángel Montero y Erickson Fernández Ramírez. Todos vecinos se enfrentaron por un parqueo y terminó en tragedia. Escuchemos. Tres masculinos que fueron heridos con de muerte. ...con herida proyectilama de fuego y arma blanca. Por parquear un carro al frente de tu casa... ...tú no, no puedes tomar el simple hecho de quitarle la vida a una persona... ...porque es una tontería lo que, lo que ellos hicieron... ...ahí se le veía que esas personas no estaban bien de cabeza. Ya me ha ido varias veces a la justicia con el mismo caso... ...no le dieron seguimiento hasta que pararon ya... ...ultimando a esa persona, hubo ahí como 329. ¿eh? Que no debió de llegar a eso, que eso pues, se ve que fue algo planificado... ...porque son personas que, que en verdad les gustan hacer esas cosas está señores, increíble esto es eh? que anteriormente según los reportes ellos habían presentado problemas ya por una muerte que había ahí y miren cómo esto termina. Miren ya vamos entonces al ámbito local regional, iniciamos con eh, el Falpo realiza mechonada en el sector Los Rieles como calentamiento del llamado a huelga para el 12 y el 13. Ahí está la actividad y vamos entonces a escuchar declaraciones. Adelante. Ahí vemos las imágenes, el momento en que el vocero del Falpo, Raúl Monegro, expresa verdad, información sobre esa actividad llevada a cabo los rielitos y que forma parte del calentamiento al llamado huelga que se ha convocado en San Francisco de Macorís para el 12 y el 13 del próximo mes. Miren, juramentan nuevas directivas del PRM en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar parte entonces de lo acontecido. Adelante. momento de gran importancia y de trascendencia política y personal, pasar el bastón de mando a las nuevas autoridades electas para dirigir el Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno en esta importante ciudad de San Francisco de Macorís. Esta sitio NG de la Rosa en medio de la actividad, señores. Mires venezolanos residentes en San Francisco de Macorís rechazan el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ver entonces algunos de estos venezolanos que se han instalado aquí ya han recibido el respaldo de muchos comerciantes que le han dado empleo en algunos centros comerciales, establecimientos. Ellos lamentan que han tenido que irse de su país para buscar mejores condiciones de vida. ...han venido a San Francisco de Macorís... ...y han, con, y han conseguido el respaldo... ...el calor del franco-macorizano... ...de estos venezolanos... ...que han llegado a trabajar... ...escuchemos. Decepcionados, pues no es lo que nosotros queremos... Realmente. Como venezolanos no es lo que queremos ni lo que estamos buscando. Muchas carencias, muchas dificultades. Con tristeza es así. Las familias están totalmente desbastadas, están separadas. Este, han, hemos tenido que emigrar a otros países buscando otras eh, oportunidades. Muy decepcionado me siento yo. No, no tiene palabras, fue un montaje, es un robo Es triste y lamentablemente saber todo esto No creo que sea válido porque él es uno de los presidentes que no apoya la educación en Venezuela Y no nos ha da dado la oportunidad de ejercer nuestras carreras Ni tampoco apoyar la educación en este sentido Están los venezolanos, venezolanas en nuestro país Miren señores, obstruyen la carretera que conduce al matadero municipal Aquí en San Francisco de Macorís los residentes en la urbanización primaveral, las calles se encuentran intransitables. ¿eh? Miren esto, vamos a escuchar entonces las declaraciones de los manifestantes. Adelante. Es porque ya estamos cansados de eh, tantas veces de ir como unas 14 veces al ayuntamiento tratando de concertar, de dialogar con el alcalde y con los funcionarios que él eh, tiene en su, en, su, en su despacho. Y no han hecho caso omiso. No cogen el teléfono, nos cogen la cita, nunca nos llaman. Volvamos de ellos, no nos no dan respuesta. Si las autoridades no vienen aquí a resolver los problemas de aquí, ese matadero no se a abrir jamás en la vida. Esta comunidad está olvidada, abandonada, estamos huérfanos de autoridades. Esto está que esto es, hay casas que hay inversiones y hay familia, hay niños que van para la escuela, cuando está lloviendo no pueden salir, tienen que ir con los zapatos en la, en la mano. Nosotros vamos a cerrar la calle allá adelante. Cerramos la calle. Ale Díaz, que se presente aquí. Que queremos hablar con él, queremos que él nos atienda a nuestro pedido. A quien queremos aquí es a Alex Díaz. Aquí estaremos esperándolo a un tiempo indefinido hasta que él decida llegar a dar su cara para el apoyo que nosotros queremos. Bueno, ahí está, señores. Se entrega acusado de acompañar hombre que fue ultimado por comerciante en San Francisco de Macorís. Hablamos, señores, de José Ariel Burgo, de 34 años. Eh, es el muerto, entró, ¿verdad? Supuestamente acompañado del de menor que se ha entregado y el menor ha querido aclarar la situación. Vamos a escucharlo, adelante. Y estaban ahí como a las 12, yo estaba compartiendo con mi hermano y unos amigos y ahí fue a buscarme. Como a las 12 por ahí con un romo llegó y me dijo, ¿qué es lo que? Menor, y un trago ahí, me, me dio un trago de una vez y me dijo, pues usted casi cumpleaños, el otro día sábado yo cumplía años. Y me dijo, vamos de una vuelta por aquí, por ahí barrio, salimos de una vuelta por ahí barrio, y hasta que llegamos a esa esquina, y me dijo, párate aquí, déjame orinar. Cuando yo entro a orinar y fui, entro para adentro, duró un ratico para allá, me di para ir de trago de romo. Y cuando yo voy a echar para adentro y viene saliendo, porque es un patio grande también. Cuando yo ahí viene saliendo y me dice, eh, yo le digo, mono, que lo que no va, y me dice, no, espérate. Y yo fui ahí, fui a usar y me dijo, venga, lúceme aquí. Cuando fui a Luzail, fui ahí. Fue a la puerta que fue a Lusailia y loco le dio y fue tazo, ahí nos mandamos corriendo. Pero que yo estaba inocente de eso y no me dijo nada, por eso yo llamé gente, para que le llamaran la ambulancia o si hubieran andado algo malo yo no me había dejado ver de nadie. Bueno, ahí está, ¿eh? Miren, señores, apresan acusado de varios homicidios. Uno aquí en San Francisco y otro en Agua Francisco Antonio Infante Polanco, el Cata. Acusado de la muerte de Geraldo Florimón de la Cruz, de 21 años. residente en el sector La Iglesia del Factor... Fue ultimado de varios balazos la noche del pasado jueves 17 del presente mes. El Cata también es acusado, recuerden ustedes, del hecho ocurrido en Chacho Marrero Carguaz, donde ahí fue ultimado en Manuel Rodríguez Cleto, el capital. Vamos a escuchar las declaraciones del acusado. Adelante. No, yo no sé de eso. No sé porque tú sabes que, que está caliente, se le pegató. No, no, no, que me cogió yo, yo estaba entregado ya, ¿me entiendes? Yo estaba en el suelo y ellos me dieron aunque más ropa ahí ¿Y esa supuesta pistola que ellos encontraron. No, eso la pusieron ellos, tú sabes Los de Nagua yo no tengo nada que ver con eso, la policía de Nagua sabe quién porque que lo bregó a ese muchacho y esto ¿Eh? Yo estaba acostado, porque tú sabes que si yo estoy para allá y ando corriendo para allá no voy no voy a asunto yo para allá Entiende, Yo no soy tan pariguayo, paso un toyo para allá. Ahí está el cata, ¿eh? Miren, señores, la Procuradora de Medio Ambiente advierte a los productores de arroz sobre la fumigación en las inmediaciones de centros educativos. Veamos. Nosotros hemos estado sosteniendo encuentros con todos los sectores que tienen que trabajar la problemática de contaminación por aplicación de, fumi de fumigantes o pesticidas o cualquier otro producto químico en sectores arroceros eh, o, de, o de cualquier tipo de producción ya para el día de mañana tenemos una reunión de todos los sectores involucrados para seguir trabajando ese tema y al mismo tiempo allá en la comunidad de Senoví el próximo jueves, eh, jueves 30 eh, también estaremos sosteniendo un encuentro pero ya hemos también trabajado con los fumigadores de manera directa para notificarle actos de advertencia en el sentido de respetar el horario escolar para evitar ya posibles eh, hechos más fuertes en contra de ellos, como son la incautación de los equipos de, de aplicación de fumigantes o pesticidas en aquellos lugares donde ocurren intoxicaciones. Pide solución a la problemática de un badén en el ensanche Águila, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver por qué ellos por allá realizaron una manifestación eh, principalmente encabezada por la Junta de Vecinos para exigir que esto se le busque una solución lo más pronto posible. Así que los moradores en el ensanche Águila deciden protestar, expresarse por la situación que le agobia a ellos por allá, que le perjudica, le perturba. Los moradores en el ensanche águila aquí en San Francisco de Macorís Antes de ver esa información Vamos a ver por qué se entregó ante las autoridades, ante la policía El vigilante de la estación de combustible Tesaco en la comunidad de Las Guasuma Que fue acusado de sustraer dinero en efectivo Por allá tanto del Cuchó, de la bomba y del... bueno, de la bomba principalmente Vamos a escucharle, adelante yo puedo ver para ellos mismos las otras, el resto el ¿vale? me pegaba, me lo demostraba lo a los 15. Esta quincena que sea, yo debía a 3.000 pesos. Entonces, el 15 yo comen, me dieron 2.000 pesos. Entonces la banquera me dice que se lo preste, que me lo iban a dar 16. Yo le doy otro dinero, por otro lado, a un cobrador, que es en los 15. No, y cobró el cuadro y yo le dije que van bueno, a 16 porque la muchacha me arriba de 16. Y llegó el 17, el 18, el 19, el 20. El 20 fue pues yo que la muchacha se fue a beber. Usted se fue a beber. Y no no te pagó el dinero. Y no pago dinero, entonces no, yo no hice más, yo lo reconozco. Es, es, ¿Cuándo tú te llevaste de, de negocio? ¿Esito que no te dejaron 9 mil pesos de la banca? No. ¿Y cuánto te llevan? De la banca, de la banca vía. De la banca había 1900 pesos. Sí, si porque no lo sabes. De el la cucha había como 400 pesos, algo así. Y, y esito que te dejaron 9 mil pesos ¿Y? para que tú le dejaras al bombero. No. Y que también te lo llevaste. ¿Sí? Okay. Entonces tú Entonces, tienes algo parecido, ¿tú, tiene sobre, tú le pides excusa a la comunidad en general. La verdad que es que sí, le ¿Cómo, ¿Cómo tú llegaste aquí al cuartel? ¿Te entregaste o te, te, te atreves a Yo fui a los bomberos. ¿Por qué? ¿sí? a entregar. Porque yo no soy. Yo soy una buena persona. O sea, que fue un error que tú cometiste. Porque tú no, realmente tú no querías hacer eso. Yo soy mejor que eso. Yo soy una buena persona y, ah, no, y no. puedo arreglarlo más. Ya. Yo no soy malo. Yo no tú malo. fue un error que te llevó a, a cometer ese, ese hecho. Mucha gente me conoce a mí y sabe que yo no soy eso. Ya. Entonces tú le pides perdón a, a, la, a, la, a la comunidad y a, y a Gerardo por, por el error. ¿No lo voy a cometer? A Gerardo principalmente de por mi familia. A tu familia. A no, la Ah, el... Joven vigilante por allá en la estación Texaco, propiedad del señor Geraldo la Nahuasum. Él pide, le pide excusa a él, a su familia, ¿verdad? Y a la ciudadanía en sentido general, a la sociedad por ese hecho que él cometió, que admite al mismo tiempo, que lo admite y que dice que lo hizo, ¿verdad? Y que está respondiendo por esto. Es el mismo que lo ha admitido. Eh, pero ahí está. Se presentó en el día de ayer el cuartel aquí en San Francisco de Macorís.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 Francis, Fulvio, Raquel, regreso con ustedes. Gracias, Vladi, por bueno. este parte de noticia bastante amplio que vamos a analizar en breve, momentos. Así es, Vladi, muchas gracias. Hoy es Día de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, jueves 24 de mayo ya, a tan solo dos días, dos días para la celebración de las Madres que en República Dominicana. Dos días para la celebración de sí, la madre viernes, y los bolsillos vacíos, los bolsillos domen... vacíos. Bueno, mi hermano, eh, ah, siempre, Hasta ahora no hay, no hay entero, un centavo en la calle para darle algo ¿tienes a la madres. el madre? año entero para regalarle a las eh, madres. Es que, no es es que la población a... no tiene dinero. Bueno, no cárgate, dinero. De, cárgate de, de inteligencia, de buena claro. actitud y darle a la madre todo lo que es la tranquilidad y la paz. Hay sin necesidad negro, de materialidad. Material. Claro, y yo creo que, que se sentirá como la madre más bendecida durante todo el trayecto de su vida cuando los hijos... No cometemos hechos como lo que hay, hemos visto en estas noticias. Así, ah, cuando le da respeto, amor, por supuesto. Porque honrar a su madre no y a su dinero. padre genera buena sociedad. Bueno, ¿Por? que salgan los ricos de Danilo y también distribuyan algo de dinero para <risa> la madre. <risa> <que> necesita eso. <risa> Pero bueno, Julio, ¿qué fue? <risa> no, no, es que, es que estamos en una situación difícil. Fulvio quiere difícil, que Danilo regale difícil. a las madres. Vieron ahí a, a Montalvo detrás. Pero eso lo vamos a comentar más adelante. Eh, sí, eh, Francis, pero, eh, hay aquí una noticia triste con relación a lo que está pasando en Nicaragua. Se paraliza el diálogo en Nicaragua porque no llegan a consenso, no llegan a acuerdos y nuevamente se agudiza la crisis eh, en este país vecino, donde hay una dictadura prácticamente de 21 años ya. Más de 40 muertos de acuerdo a la parte noticiosa. Y dicen una de las partes opositora que mientras el gobierno habla de paz en las calles, lo que hace es que se masacra al pueblo. Manda violencia. Y se contradice. Sí, se contradice. Hemos puesto los muertos y ahora no quieren ni siquiera escucharnos. Qué lamentable esta situación de Nicaragua. Así es. Ojalá y se solucione pronto. Bueno, aquí en el ámbito nacional, el tema del teleférico, 1.4 millones de dólares fue el costo, que ahí titubeaba el presidente, pero en el discurso de la inauguración lo dijo muy claro. claro que se le olvidara o que no quisiera decirlo que tuviera que mandar y pedir y pedir. Que se pongan apoyo, de acuerdo, porque ese no es el precio. Y le y lo, el precio. Y lo guapió también, de que, que se pongan Ajá. de ah, acuerdo. Y y en, que y se pongan más. de acuerdo porque ese no es el precio. Bueno, hay un, hay un elemento, en esta no en la en esa noticia, sino en el tema. En el día de ayer hubo mucha confusión y reacciones porque la gente iba a utilizar el servicio teleférico y se encontraba con la realidad de que lo devolvían. Dos razones, dos escándalos hubo innecesarios por falta de comunicación. Uno es que según... Eh, un rumor corrió bueno y hubo gente que dio el testimonio también más adelante en la tarde diciendo de que le habían devuelto porque andaban en chancletas. Ahora, hay que explicarle a la gente el peligro de que se atasque ¿no? un, unos, un tipo de zapato de estos, pero no creo que se deba prohibir. Lo que tiene que haber es seguridad al momento del abordaje, para que le ayude a entrar a toda esa gente y le indique, pero no prohibirlo nunca. Porque qué? al pobre tú no le puedes exigir que cambie el zapato si no tiene para comprar otro. Sí, y no, otro, otro tema en ese mismo fue el horario. Mucha gente fue a usarlo, pero por motivo de inauguración este mes, supuestamente es gratis y solo es, estará disponible hasta las 9 de la mañana. Y creo que de 6 a 9 sí. si mal no recuerdo. Y que le pongan, Entonces, ya a partir de junio, primero de junio, es que serán sí. en dos horarios, mañana y tarde. Eh, que los y, que, y que le pongan también techo a la letrina, porque cuando van pasando por allá arriba, eh, se les quita la privacidad a los que están en la letrina es de eso va qué, qué Que qué problema. le pongan techo eso a la letrina también. Mira una cosa. El gobierno es culpable de eso. Dentro de esa mirada indiferente y más bien proyectada hacia tener un teleférico que tiene todas las virtudes que se pueden decir de un, de un medio de transporte novedoso eh, un tanto rápido que hace conexión porque, Moderno, en esas, económico. porque en esas comunidades se formaron a raíz de la ocupación ilegal y se fueron convirtiendo en barrios que hoy son parte del problema de desarrollo uh -huh. No existe la infraestructura vial para tener un sistema de transporte adecuado. Apenas caben un carro, dos carros, y viven apiñados sí, muchas de sí, ellas, sí, esas, sí. esas comunidades. Luego quieren que el gobierno <ríe> les resuelva todo. Se meten ilegal. Pero hay un trayecto en que ustedes pudieron observar en los medios nacionales de periódicos y redes sociales, y no sé si el productor pudiera... el el director pudiera encontrarlo, que hay una torre enclavada justo en el centro de una calle o en, el cost, o en la parte de una calle y por la residencia que veo fabricada de ese lado sí. es una inversión que la han sacrificado, que bien pudieron haber comprado la casa más próxima e instalarla, pero 3 mil millones para no tener una planificación y definir como si estuviera una especie de condición única, en ese punto es que va. Quiera, luchar. Bueno, señores, una vía. Ahí está, y los taxistas y los concheros, de manera pública también, Estuvieron quejándose en el día de ayer porque por notaron, notaron la baja de asistencia, eso es normal, eso notaron normal. la baja como quiera. Van a hablar mucho de este tema, pero al final va a solucionar. Eh, Hasta que no hagan lo Prácticamente puentes, va a solucionar el problema. Eh, aquí No hay solución. Aquí en República Dominicana y justo en San Francisco de Macorís, los residentes de venezolanos estaban quejando y los vieron en la parte de noticias con el nivel de desesperanza en que muestran en el tono de voz inclusive y los pronunciamientos que ellos muestran de en torno a las elecciones pasadas, recientemente este fin de semana, de eh, Maduro, Nicolás Maduro. Ellos dicen que están viviendo penuria y que la mayoría de sus compueblanos tienen que salir del país a buscar en otros entonces otro futuro. Estos que vieron en las declaraciones son, están aquí en San Francisco de Macorís. Ojalá ahí estén legalmente, no que tengan todo no. su proceso legal, porque... Bueno, Se es debe, lo lógico. Creo que pero, el Estado dominicano va a tener que buscar una vía, porque ciertamente, a diferencia de lo que está pasando con el tema del vecino país Haití, Venezuela ha tenido un nivel de vida mejor que el nuestro, donde allí la energía eléctrica no significa una carga muy alta, ni el combustible, ni el combustible y, otros, y otros rublos de necesidad. Pero hoy sí ya es una cuestión humanitaria y que debe el Estado Dominicano proporcionar, proporcionarles un periodo de gracia y asimismo sí también corresponde suspender las facilidades de visa si se le da una facilidad entonces de permanencia Francia, aquí. 500, hasta que pase Francia, la crisis en Venezuela. 500 mil bolívares y un dólar. Dime tú. Bueno, aquí en San Francisco de Macorís El Falpo hizo mechonada anoche En calentamiento a la, Al llamado a paro Que tienen ellos en su agenda Para el día 12 y 13 Del mes de junio Ahí están en los rielitos San Francisco de Macorís Un sector popular Empobrecido Y allá fueron e hicieron Esa mechonada Llamando la atención al paro que van a realizar el 12 y 13 de junio. Actividades de calentamiento, le llaman ellos preparatorias para las listas de exigencias que tienen, que sí. tienen más de 40 años esas necesidades acá en San Francisco de Macorís y en Teresa, está la Cañada Grande, bueno, el arreglo de la carretera que comunica la zona de Río San Juan, el hospital de especialidades, son parte de las obras y en primer lugar está Justicia por Vladi y piden la destitución del fiscal Reyes Victorio, entre otras. Miren señores, vimos ahí que no es común ver a un hombre con un grado de arrepentimiento como el que mostró el joven. Por lo menos visible. Visible. Sí. Porque no podemos ¿verdad? No estamos dentro, tú sabes cómo era, hay que dudar de todo y... en este mundo. Si es la primera vez que él comete este hecho y se nota que no es, no es conocido como un delincuente, ni es conocido como una persona, como él dice, yo no soy una gente mala. Dice que fue un error y pidió y perdón. Admite que es un error, que tradicionalmente nosotros que estamos de este lado y vemos a diario las declaraciones de implicados en hechos, nos damos cuenta de que mienten. Y realmente en, en la fortaleza... Hay un lenguaje semiótico claro y, y que muestras con los símbolos, con los gestos, la, el tono de voz, la actitud, uh -huh. las palabras, así es. Y explica qué le motivó o qué fue lo que entró en crisis y tuvo una mala decisión. Por eso es que yo pido a diario que Dios me dé inteligencia emocional porque es que somos muy débiles de ahí parte de todo por de ahí parte de todo entonces yo doy mi, entiendo que este joven tendrá necesariamente que pagar su error y me parece que ya lo está pagando y que la oportuna benevolencia que tenga por parte de de sus víctimas entiendo que la reinserción y la oportunidad es válida al momento de que hay un arrepentimiento claro y el daño que éste ha causado no, no es más allá de producir una muerte, de hacer algo grave, grave. Yo creo que puede dar una oportunidad para que no lo vuelva a cometer. Así Pero es. necesariamente él tendrá que pasar este Trayecto. Claro, debe haber una Porque sanción. debe haber una sanción y, sobre todo, para que otros no lo hagan. Claro. Que ese bueno, es el, sentir de, el, sí, sí, es el sentir de la pena. cometan el mismo error que ahora le duele mucho. Es el sentir de la pena. Por sus familiares le duele mucho, por la vergüenza pública y por el daño que causó entonces debe haber una sanción entonces la sanción va a ser debe ser proporcional al daño que él ha cometido a la sociedad y a sus víctimas directas Correcto. Sí. por otra parte Francis eh, gracias a Tere eh, gracias, gracias a, a, a Tere que nos traba café, el cafecito salud. Mientras el y a todos los de amables televidentes eh, eh, que a hacerte? diario nos sintonizan sí. y que dicen mm. y nos ven en las calles el mejor y cuánto, y, señores bueno, después de mami yo agradezco <risa> este, al medio, a Telenor y a la oportunidad que nos dan de estar aquí y de poderle llevar parte de nuestra formación o de nuestras posiciones porque a diario conozco a personas que no conocía y son ellos los que no sé sí. uh -huh. eh, Decir que Apareció el Cata oye uh -huh. el sobrenombre, Cata bueno ese A Francisco Antonio Infante Él dice que a todo el que está caliente Se le pegan la cosa Ajá. Sí, ah, Bueno ahora con, está esta, con esta, esta Temperatura y estos calores y Se lo nos va a pegar entonces, entonces. A la muerte que ocurrió aquí en Chacho Caruaz. Bueno, y que fue evidente la entrada y salida y el, quien lo causó, y sí. ahí estaba todo y las cámaras están ahí. Él no podría decir. ¿Tú ves la diferencia entre el que hemos hablado que hay arrepentimiento a este que sí. está empantalonado con un pie? No, ellos me tiraron a quemar ropa. Ya, ya. Uh -huh. Qué hay pena contacto. que joven así, que pudieran estar siendo productivos. Sí, sí, sí. Es penoso. Hay un contacto. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, sí. Le bendiga. Amén. Igual. Puede ir con respeto a, a los del ayuntamiento. Sí. Parece que fueron voces extraterrestres las que aparecieron ahí, que no fueron de gente humana. Porque ah. ahí nadie hace de nada. ¿Cómo? Nadie hace de nada. Me Eso parece tampoco, que las voces hay, son hay de extraterrestres. Yo creo que. Es frase de Mahama Gandhi <risa> <Yo risa> que... que dice que nunca apaguemos la luz de los otros para que la, la nuestra brille. Y es lo que han hecho muchos mucho comunicadores: apagar la luz de los demás para ellos subirse arriba, pero para no hacer nada más que daño. Sí. Buen día, Gracias, muchos comunicadores Ella, dice ella. ella cuando bueno, llama que Cuando ella llama Da en, los, en, sí. en la diana Es fuerte, es fuerte Y es claro. hacen buenos análisis concretos Ciertamente Que eso lo vamos a comentar porque No hemos podido darle O definir lo que entendimos De esas declaraciones tanto de regidor de... no ha dicho que no Que esa no en No, el, el planteamiento que eh, él hizo que Era sí. Era prácticamente que él no... Lo que es... él cuestiona es por qué ahora se si hace más de un año que eso existió. Las otras intenciones que están en el trasfondo y que hay que analizar. Bueno. En el WhatsApp está Limpeña de la Pangola, antes saludar a la esposa del señor alcalde de las Guaranas, que siempre nos ve, ayer la vi y un a, también. Y a su propio esposo, bueno, por, por supuesto, de a todos nuestros fieles televidentes en las Guaranas, un saludo <coughs> bien grande, un abrazo, gracias por vernos. Está Limpeña de la Pangola, nos escribe, nos dice que no es un secreto aquí, en San Francisco de Macorís, hay que pagar mucho dinero a ese grupito para que aprueben un proyecto y que hablen los ingenieros. Aquí aparecen muchos casos más y si se respetaran, denunciaran todo o se van a pandillar ahora. Dice él, bueno, es el que, el que, el que el que soborna luego no lo va a decir porque se ve involucrado y su moral se afecta. Pero eso es un secreto a voces del de pago de los incentivos. No en este solo ayuntamiento. Eh, Creo, es bueno que si hay más Creo que en todo. El número que termina es 6589. Manda estas fotos. Dice, por favor, felicitarme a Johanna, que está de fiesta de cumpleaños de parte de sus padres. Qué Felicidades bien, para Johanna y es una niña meritoria. ahí. Sí, ahí medalla. Felicidades a ella. Ahí está, de fiesta de cumpleaños, que la pases bien. Wendy desde la, eh, la piña del Jaya nos da los buenos días, dice, quiere que le hagan el favor de darle el número de teléfono de Vladi con mucho gusto. En la pausa los damos, el número que termina 9130, manda esta caricatura. Se refiere a la que comentaba ahorita irónicamente, pero directamente por breña. Eh, un periódico medio digital puso esta caricatura del teleférico muy lindo por Ay. arriba y abajo el señor estaba su su retriba, rico, haciendo sus necesidades. Entonces su le dijo a la doña, doña, bueno, ahora sí que tenemos que ponerle techo. Claro, es su responsabilidad. También quiere que el gobierno vaya y le ponga techo a sí, su letrina. Sí, sí, por sí, Dios, sí, sí, sí. todo el gobierno. No lo puede suplir, Ay, él nos, eh. nos escribe el número, el Luis Geraldino de las Guaranas, Luis Geraldino, manda esta publicidad, ahí está, en la plaza Juan Pablo Duarte, calle Francisco, San Francisco y Esquina Virginia eh, bueno, ahí hubo un incendio, dice él, en la plaza nueva, pero no manda no, la no. evidencia, el número que termina en 91, 30, ya lo leí, no tengo más aquí, ah, wow. A es que a menos aquí no lo ha. No está. Juan Marte, ahí. Es que no, a mí ahí. no me sale en la tabla. Vamos a leerlo desde ahí. Acérquenme a ver qué dice. Que Eso, le feliciten a quién. Que le feliciten a quién? Vamos a ver. ¿Quién? María del Carmen Tejada, dieta de Carmen, cumpleaños. Muchas felicidades, de María es. del Carmen. Así es, felicidades para ella. Y cerramos con Bana y de Sector Madigal que nos manda una postal de buenos días. Muchas gracias. Así es, gracias a todos por escribirnos. Nos vamos a una breve, breve pausa. Hay un Entonces, contacto. Antes, primero. Un, tel, un contacto telefónico. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla. Eh, le comentaba por WhatsApp que tengo cierta inquietudes para que hable respecto de el asunto del ayuntamiento, regidores constructores. Ya. Fíjense, ahí de mañana tiene que ser bien informando a la ciudadanía. La más imperante que hay ahí comienza en los mismos ingenieros, en algunos, para no generalizar, porque uh -huh. en o sea, debe por sí. Debe aclarar. En la planificación que ellos hacen para iniciar la venta de, de los futuros apartamentos empiezan ellos dando pinceladas de estafa mm. a los que queremos, tenemos intención de comprar algún apartamento a veces lo venden en el aire mm. sin sin el cuadro sin sin el croquis sin el plan y cuando viene a veces prende a uno a la orilla del río sería bueno que de mañana se conecte con la sociedad y vaya a esas organizaciones para que vean los vicios que hay y que contacten a algún ingeniero respecto para que vean cómo esa sala, como obra pública, como cualquier entidad, da permiso, me da la ganario, para que en el futuro nada más pierdan los que invierten. Ahí está el codia también involucrado. Los que dan eso. Miren, voy a dar un ejemplo. Escúcheme. Sí. Hay unos contratistas ahí que tienen unos contratos de acción o sin sinalasmáticos para atracar a los que le firman y le dan los avances. Hay constancia que de 2016 muchos de ellos tienen dinero de pago inicial y todavía no se sabe dónde van a poner el primer blog. Una pregunta, wow. ¿usted es ingeniero o no, no, contratista? Yo. Yo soy un poquito sufrido de una situación que se da. Te compró un apartamento de sociador? alguien, un familiar muy cercano. Entonces el contrato, si usted lo analiza, que se lo voy a enviar. Por favor. Es subjetivo a que cuando uno lo firma está sujeto y cogido a lo que ellos le dan la gana, e incluso con amenaza interna de que si tú tratas de recibir dicho contrato, tienes que cargarte el 50% de lo que tú has empleado como abajo. ¿eh? Oye, eso, el 50%. Mira, una pregunta. Sí. Sí. Y a la fecha, luego de firmado y dado el dinero, sí. ¿iniciaron la construcción? No. Todavía está a de que una supuesta aprobación. Pero de la sala. Ellos, si ellos son ellos del, inteligentes, del ayuntamiento, sí. los de las constructoras de Jesús y compañía deben dar que cuenta de qué tema no estamos, estamos refiriéndonos Pero que no, o sea, nada más no son ellos. Son todos. Bueno. Entonces, observa no una cosa. Dime, dime dónde viene, hacia dónde va y cómo te comporta. El ya. 98% de esos constructores son narcotraficantes retirados que tienen doble moral. Y han venido aquí al pueblo bueno. a, a, a hacer vagabundería como esa que están dando en la sala. Bueno, muchas gracias. Oiga, muchas gracias, señor. Que, que... Gracias, gracias por, por su comentario. Tiempo, tenemos, nos acaba el tiempo de parte Pero esa parte. Sería la bueno entendemos. que él la diera esa parte. Sí, la sí, queja es. de él la entendemos muy algo bien. Algo muy importante le iba a decir. Solo aclarar una cosa: este programa de mañana siempre ha, ha estado y estará al lado del pueblo. Me gustaría que en la, sí. luego que volvamos de la pausa él nos llame y o complete. que lo siga por el whatsapp que ya he estado escribiendo, que ya leímos su mensaje de él eh, aquí Mar Belín Santos de Madeja también saluda y dice que por favor al alcalde que se acuerde del sector Barrio Lindo de Madeja que nos prometió un puente con las inundaciones que hubo y todavía no ha hecho pues nada ese y ese ya va a las... empezar la temporada ese ciclónica ese puente sí que es de prioridad porque las inundaciones hacen estrago sí. cuando hay. Así es. Nos vamos a la pausa, señores. Retornamos de una vez con más aquí en Demetria.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 Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero.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 Como un regalo para las madres, Palmares Mall te invita a nuestro Cooking Show para Mamá, con el reconocido chef internacional Marco González, de la cadena de restaurantes NOA. Miércoles 23 de mayo a las 6 de la tarde en el segundo nivel de Palmares Mall, totalmente gratis. Para más información, 809-588-3900 y en nuestras redes sociales, Cupo Limitado.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 Gracias por permanecer con nosotros acá de mañana. Miren mi brusa con estos ramos espectacular y muy tropical, fresca para esta tropical. temperatura tan caliente que estamos viviendo. Acá en República Dominicana, pues la encuentra este conjunto en Ciana. Ciana, en la calle El Carmen, esquina Papio, y Ahí te nos llegó nueva mercancía para esta temporada. Si quieren andar en sport, sport casual, formal, glamurosa para esa fiesta y esa noche especial, es el día especial de tu boda, cumpleaños, cualquier tipo de fiesta, todos los atuendos los encuentran en Ciana. El Carmen, esquina Papi, Libier, 809-588-2395, donde vestir a la moda cuesta menos. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces, totalmente natural, orgánico, amigable con el medio ambiente, cero malos olores en todos los vertederos, los botaderos, basureros, cero malos olores en carnicerías, restaurantes, cero malos olores en granjas de aves, gallina, pollo, en ganadería, en porcicultura, cero malos olores. Esto parece una bendición de Dios. Llámese a José Elias Vargas, al teléfono 829-275-1120 y sea responsable, desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Y ya saben que amigable con el medio ambiente, pero sobre todo con su salud, eso son nature. La clínica que trata el dolor de forma natural y todas sus afecciones. Allí aplicamos la terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología, quisionología aplicada. Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe, en segundo nivel, módulo 29. Ozon Nature, allí le está esperando el doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud. Vaya, visite y va a tener solución de forma natural pero efectiva, o son Nature, su teléfono 809-294-6426. Y yo le recuerdo a Nutri Beauty, centro de medicina estética y nutrición, somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature Organic Skin Care. El teléfono en pantalla 829-497-9091 para mayor información. También le recuerdo que producimos jabones y cremas. 100% orgánicos, pasen por allá y reciba las atenciones de la doctora Yanira Olivar y Laura Ortega, que le brindarán como siempre las mejores, desde que llega un cafecito o un tececito y de una vez por supuesto a atenderles, tenemos productos para bajar de peso or, totalmente orgánicos, y ahora para esta fiesta de la madre, llévela a hacerse una limpieza facial, un masaje, una aromaterapia, cualquiera de nuestros servicios, en, en Nutri Beauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición, aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, si usted quiere tener sus ojos bien cuidados y también verse bien con los mejores lentes, las mejores monturas que se acomodan a su contorno facial, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Ahí tienen los mejores técnicos, los mejores profesionales del área, unas innovaciones en todos los aparatos totalmente modernos. Óptica máxima visión. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza ya está celebrando las madres. Y les recuerda que no necesita salir de las guaranas, porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Supermercado Almanza lo tiene todo en esta temporada de madres. Vaya, visite. ...y compruebe y busque lo que usted necesita para agradar a mamá... ...Supermercado Almanzar en Las Guaranas... ...les informa también que aceptamos tarjeta Solidaridad... ...y nos encontramos en la calle principal 34A... ...Las Guaranas, tan nuestro como Las Guaranas... ...Así es, bueno, en el WhatsApp, todos gracias a todos los que nos escriben... ...ahora en el momento central, bueno, creo que el tema obligado que hay que dar seguimiento... Es el, el, la, el Consejo de Regidores, la sesión se reunió ayer. Ustedes se recuerdan, sobre todo por el audio que se ha filtrado a los medios de comunicación y que responsablemente este, este programa difundió ese audio donde se ven involucrados varias personas, entre esto el regidor, el TEN y bueno, y se escucha la voz de Ivano Collado negociando o supuestamente eh, tratando de sobornar y, y ellos poniéndose de acuerdo. Ha pasado mucho, eh, Fulvio. tú comienzas con el tema, muchos elementos después de la sección, muchas reacciones. Sí, porque en la sección se dejaron ver algunos eh, eh, parámetros, algunas opiniones personales, tanto del presidente de la sala capitular como del regidor Eritín y también los pronunciamientos del alcalde Alex Díaz. Ah, eh, los tres fueron las tres partes que presentamos al principio. Y tienen las aristas donde el presidente de la sala decía: si ya fue eh, eh, llamado a. Si ya no fue aprobado, ¿por qué vuelven nuevamente y lo, y lo suben a, a, la, a la sala con los mismos vicios que, que, que había afrontado, por el cual fue rechazado? Si fue rechazado, ¿por qué traerlo otra vez? Preguntaba a él. Se quejaba de eso, se, sí. se quejaba a él. Entonces, esas son de las partes que hay que aclarar. Lo que aludía es que había una intención, supuestamente, por parte del alcalde, a crearle el problema al Consejo, para que el Consejo tuviera que decidir. Pero él se hacía la pregunta, es el por presidente eso. del Consejo, ¿por qué si no reúnen los requisitos, para qué lo suben? Sí. Es una pérdida eh, de es tiempo. Es por eso que si el, re, el si alcalde, no en su pronunciamiento, dice: es que hay que enfocarse en el audio. No echarle una culpa a este o echarle una culpa a aquel, sino enfocarse en el audio. Mira, para y mí siempre será difícil abordar estos temas porque yo me siento... Yo soy un regidor, de, ya hice una carrera en la municipalidad y lo estoy haciendo, es lo que estoy tratando de explicar. Pero obviamente que la sociedad franco-macorizana y el país, tenemos los ciudadanos que ir formándonos mentalmente. ¿Cuál debe ser el perfil de quienes vayan a ocupar puestos públicos? La formación es fundamental para el conocimiento y reconocimiento de lo que son los deberes. Y a mí me preocupa porque las decisiones del Consejo tienen carácter de ley y son de aplicación inmediata. Así como se afecta cuando se le da una decisión desfavorable así de igual manera tienen los efectos cuando se le da favorable cuando se le da desfavorable usted tiene mecanismos que deben de abordarlo y la sala lo sabe y lo sabe Miguelín lo sabe todo el orden municipal que son los mecanismos de volver a reintroducir el tema por, el, por la vía de la reconsideración pero planteando donde la sala no valoró uh -huh. y donde ellos están planteando la solución. Porque no es porque es una reconsideración, pero reintrodúcemelo. Pero es normal, Francis, cuando una comisión rechaza y, y sugiere... Ya después que pasó cuando, esa etapa, cuando, la única vía que tiene para volver a la sala es por el proyecto de reconsideración. Exacto. Y cuando la reconsideración no le da... Me ya. voy al orden jerárquico, donde la el control difuso, el control de las actuaciones está en manos de la justicia. Ah, ahí, ahí hay que aclarar. Se sale del ya. ayuntamiento sí. y va a un juez que sí tiene la capacidad de ponderación sí. y de decisión, sí. porque es vinculante esa decisión. Sí. Ahí, ahí voy, Francis. Si ya la reconsideración no le da, indudablemente que queda fuera del ámbito de la sala. Es decir se han metido ellos mismos en, un, en una situación donde no advirtieron su propio procedimiento y no respetaron el debido proceso. Ahora, Francis, si la reconsideración <coughs> sí le da... ¿Se puede someter otra bueno, vez? Bueno, la reconsideración va a traer consigo la aprobación definitiva. definitiva de cuántas veces poco? se permite conocer un mismo proyecto? No, puedes, una vez. vez. Una vez. No, porque, después que pero tú, lo subieron dos veces. Después que digo, vas, la reconsideración. Ahí está el, el error. En la reconsideración. Y se están buscando esa, esa situación. Pero bueno, si tenemos fue un contacto. puede subir. No, ya la reconsideración, tú tienes un plazo de 30 días. Ya. Tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días, Raquel. Buenos días, Francis. Buenos hola, días. hola. ¿Con quién hablamos? Cristian. Cristian. Raquel. Hola, Cristian. Un placer. Mira, Raquel, yo estaba viendo algo por el canal 37. Ajá. Donde la Clínica de. de Cotuí eh, lleva un plan de, de, de asfaltado elaborado con el Ministerio de Obras Públicas. Ajá. Uh -huh. Pero mira Raquel, tú te tiras por la Avenida Libertad, en ese cruce que cruza el Águila ahí. Eso es una vergüenza pública. Aquí nada más se habla y se habla por los medios. Aquí no se está trabajando. Hay un hoyo grande. Es lo primero. Entonces, <risa> mira, eh, la calle desde el centro la, la rompen todas. Ahora están rompiendo calle. Más, más permiso que, que, que cuando la viaja alcaldía de desde... ¿Están que, dando yo, permiso yo, para romper la calle? Oye, le ha por todos este lados, eso no va a romper la calle, por todos lados. Y de, tú viste el de la Avenida Libertad que, que da acceso a la Escuela Paulina, Venezuela. Sí. Este lo, lo remendaron ahí. Y, y está peor y ahora. Y, y ya no sirve, ya no sirve. Se hizo el hoyo, y ahora eso es un brinco de los vehículos ahí. Aquí nada más está hablando. Eh, eh, nada más van a buscar los votos a la, a la casa para pa que pa, pa, con una buena gestión. Pasando el puente. Que se dejen está de estar hablando, sí, bla los que se vayan a trabajar. Contacto. A exigirle a la alcaldía que haga Así es, su trabajo gracias. es una vergüenza pública, Que no se está haciendo nada en este pueblo. Gracias, gracias por su Cris. comentario. Gracias. gracias por su comentario. Así gracias, es. Cris. Es Mira Francis, la carretera, el, el, el, donde partí en la carretera pasando el, pasando puente, el puente de la libertad. Claro. Sí, eso ahí, un arreglito tú sabes, Oyeme. pero ahora es que está mal. El Mira, que no conoce y no sabe y no detenerse. está acostumbrado a andar por esa carrera bueno, por Raquel, la avenida. Que le tocó mucho tiempo. Pasar Entonces por sí, sí me tocó, pero en días pasado me encontré de golpe con esa realidad sí. y yo casi nunca me gusta andar por Mira. esa zona. Pero vi ese hoyo tan grande y yo, pero por Dios, o sea, hay, tienen que esperar el ayuntamiento, que sean los propios comunitarios, que vayan a resolver esa problemática. Mira, Raquel. Para yo apu Volvamos al tema sí, raíz. Apuntar, apuntar algo. Es hacer entender que se han buscado una situación por no cumplir con el propio procedimiento que indica la ley 176, las, la ley 107, que es de la relación del de ciudadano con la administración pública y de la administración pública con el ciudadano. Donde el debido proceso es vinculante a, todos los, a todo el orden nacional que actúa como un ente normativo, en este caso un consejo de regidores. Simple, después que se te notifica o que tú te das cuenta de que a ti te han desfavorecido con una decisión, usted tiene abierto por 30 días el recurso de reconsideración que debe estar íntimamente ligado a la decisión que tomó el Consejo. Y hay una observación que posiblemente tenga la gran debilidad. Es la motivación para tomar esa decisión. Es si que no va? la tiene también es que ¿Qué es lo valla. que vamos a reconsiderar? Si una de las observaciones era la falta de parqueo, la, la solución es por, por bueno, la evidencia. Es lo que te que digo. Tú vas localidad. a tomar lo que y ellos Si no se lo van... hicieron, entonces la reconsideración se cae. Entonces, tú vas a tomar lo que ellos. Pero yo entiendo que lo hicieron para la reconsideración. Yo entiendo que si volvió para allá, lo Somos único que no ministerio. llegó como una reconsideración, sino por una gestión de la alcaldía que la volvió a someter, según dijo el presidente ah, okay. y el propio Eri. Se ató, se ató a esa explicación. Y hasta hablaron, se reunieron. Y que hasta cliente. hablaron. Hay un contacto. Sí. Eh, mantén la idea, Francia. buenos días. Buenos buen día. Buenos días. Buenos sí, buen días. Día. Oiga, Francia, quiero aclararle que de, eh, la formación no sirve después que son electos. Ah. Se pierde. No, que la formación no sirve después de. De que son electos, que se pierden. Ah. Bueno. La gente, des, desde que consigue un cargo, entonces ya. No pierde la formación cómo va a no, ser no, la mayoría al contrario no es así. yo digo bueno debiera no, no ser así pero hay parece ser que hay episodios que hoy porque propio eh, yo creo que ya se refiere que el propio eri dice que él es abogado ingeniero y, que no quería, y tiene y que, maestrías yo no sé por qué sacar el relucio y que no quería ser regidor que es lo que quería ser era diputado ¿ja? qué tiene que ver eso con el hecho de soborno Bueno, justificar que no, no necesita es que eso Independientemente del el cargo El cargo, pues mira, cualquiera que sea Si es, se da el caso de soborno Es ilegal, lo está establecido en dice leyes. esta ley En el artículo 5, deberes de las personas En sus relaciones con la administración pública En el punto 2 dice Actuar de acuerdo Con el principio de buena fe mm. Totalmente no, actúa, no se actúa ahí con un principio de buena fe Teni Teniéndose a emplear maniobras dilatorias en los procedimientos Y de efectuar o aportar a sabiendas Declaraciones o documentos falsos O hacer afirmaciones temerarias entre otras conductas Precisamente en actos dilatorios Entonces Se ha dicho que rondan mucho los expedientes y no los ejecutan Pero fíjate en una la cosa la parte dilatoria Que son deberes son deberes que hay que cumplir y Totalmente, que, se, y que se enmarcan no solamente para el regidor, sino para el usuario. Y la relación de usuario aquí es lo que yo trato de formar cuando doy estas explicaciones. A mí me fascina la materia de derecho municipal porque la he vivido. Y hace falta formación y hace falta que el individuo que busca una prestación de servicio como ciudadano, le haga saber al que lo debe de dar, que usted tiene conciencia y conocimiento de lo que son sus deberes, pero usted debe cumplirlo, No es solamente derecho. Es por eso que se hacen las comisiones. Y la responsabilidad mayor estar en ah, el, sí. está en el, el, el elegido sí. para una función y que bajo su decisión tiene fuerza de ley, por eso tiene que ser aún mucho más preciso y eficiente. y eficiente al momento de actuar. Es por eso que se hacen las comisiones, Francis. Me empeño para... en decirle a la población que debemos de ir pensando y formando el perfil que requerimos para podernos representar. Bueno, en este caso, esa ha de sido supuesto, mi propuesta siempre. En este caso del supuesto soborno hay muchas preguntas que se quedan sin respuestas. Ellos han dicho que su batallón de abogados pues asumirán el caso, que van a investigar, sí, hacerlo, veracidad de audio, todo está eso. Está cuestionada es su ahora, y su honra. Yo en esa se parte pregunta que Eric, se pregunta, que él se El regidor el, Eric Tem ¿por qué sacarlo ahora, un año después? Si sí, hubo hasta reuniones de él con el alcalde, supuestamente reuniones para, para negociar no otras cosas. Daño, porque hay y una que mala después fe, de eso hasta el lo eligió vice, vicepresidente del consejo. Sí. Entonces, él deja entrever que hay algún tipo de intención Marcada, que no es simplemente el hecho de, de sacar esto en este momento, eh, no es simplemente tratar de luchar en contra de la corrupción, sino que hay otros temas y políticos involucrados de medio. Muchas preguntas quedan sin respuestas y ojalá que estas aparezcan en la los próximos días. Proscripción, la proscripción de la corrupción está tipificada en el artículo 146 de la Constitución. Y es claro. Y recoge también parte de lo que son las declaraciones de lucha de, la, de anticorrupción en el mundo. En países como el nuestro, ciertamente esto ha debilitado las instituciones, ha retrasado las soluciones claro. sí. y, ha fomentado, y ha fomentado las malas prácticas en sí. lo público sí. y, sí. y sí. en, sí. en lo privado. Manda porque, muy no este, ejemplo. porque no es... Este, de lo público solamente. Cosas el, ahí está el, el, el sector lo, privado ahí se dan cosas manipulando para que eso se produzca. Cosas peores se dan en el sector también. privado, pero no salen bueno, a la luz. Incluso el mismo ingeniero Eriten habla de un grupito que maneja el ayuntamiento. Bueno, yo diría que la defensa dice, en atacar al grupito, grupito que debiera ser él y me aconsejo más concreto en restablecer el criterio de defensa de su moral, de su gestión su y de su honra familiar, porque ya las cuestiones de esa defensa van a salir a relucir, los, si hay un grupito, si fue malintencionado, Todo. ¿me entiendes? Sí, es. Sí, claro. es decir que, que ciertamente que... él tiene que ahora dedicarse a restablecer y explicarnos qué sucedió ahí y si eso... Y si esa solución que se dio sin haber transitado okay. uh -huh. el recurso de la reconsideración, que era lo correcto, por intermediación de los mismos ingenieros y el departamento. Pero independ independientemente tiene. de eso, que es un punto fundamental, el tema del soborno es el esencial es el en futuro. ese audio, donde involucra a varios, a varios regidores o al consejo completo, aunque mencionan a tres, completo. aunque mencionan completo. a tres también, pero también lo involucra sí. y dice el monto que debían darle a cada uno. Esa es la parte que debe ser explicada, número uno. En el WhatsApp, el número que termina en 3156, escribe, dice que es Samuel Ortega, de la Piña del Calla, nos dice que excelente programa. Entiendo que cuestionar a los medios de comunicación por el asunto del ayuntamiento no tiene sentido. ¿Por qué recordar el artículo 49 de nuestra Constitución Dominicana? Plantea la libre expresión. Y si es una situación que afecta a la sociedad dominicana, pues, ¿por qué no perseguirlo? Ahí está la opinión de Samuel Ortega, Alfa Janet de la Cruz de los Maestros escribe, dice, para hacer los dos policía, a los dos policías acostados en la calle principal de Los Maestros, rompieron la calle, sacando el asfalto y total, quedaron mal, porque ni los motores pueden pasar. las ¿Y las autoridades? ¿Para cuando Se pregunta Alfa Janet. Eh, William Hernández, manda un audio que vamos a escuchar en lo adelante. Eh, nos, se nos acaba el tiempo bueno, por hoy se nos acaba va. si dios quiere estaremos de regreso estaremos mañana. a la expectativa dándole seguimiento a este caso porque debemos de, de darle la cobertura que requiera continuidad, sí, claro y continuidad que sí. así es nos encontramos mañana Luego si mañana. dios quiere buen fin buen casi inicio del fin de semana <risa>